Prestar atención a otros síntomas. Presta atención a las náuseas matutinas. Las náuseas matutinas pueden atacar en una etapa temprana del embarazo. A pesar de su nombre, las náuseas matutinas no solamente ocurren en las mañanas. Es posible que tengas un malestar estomacal en cualquier momento del día y que también experimentes vómitos. Este síntoma puede presentarse hasta dos semanas después de la concepción. Presta atención a si los olores o los alimentos te molestan. Es posible que empieces a notar que de pronto no te gustan ciertos alimentos u olores. Vendrá inesperadamente y es posible que no te hayan molestado antes. De hecho, estos alimentos u olores podrían hacerte sentir náuseas. Toma nota de cuán hambrienta estás. A menudo, te darás cuenta de que tienes mucha más hambre si estás embarazada. Si notas que comes más de lo normal y de todas formas tienes hambre, es posible que estés embarazada. Algunas mujeres describen este síntoma como un hambre constante. Presta atención a un sabor metálico. A veces, las mujeres experimentan un sabor metálico en su boca. Este síntoma es especialmente prevalente en las primeras etapas del embarazo. Revisa si tienes antojos. Como la haber los alimentos, es posible que empieces a tener antojos de ciertos alimentos. Por supuesto, todos tienen antojos de ciertos alimentos de vez en cuando. Sin embargo, los antojos del embarazo tienden a ser más intensos. Revisa si tienes problemas respiratorios. A veces, puedes notar que te quedas sin aliento más rápidamente en las primeras etapas del embarazo. Generalmente, este síntoma es leve. Sin embargo, si notas este síntoma, es definitivamente una señal de que debes ver a tu doctor.